Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión quería mostrarles algo de bolsitos, a ver si viene el pez de rey Bolsos amplios para llevar las líneas, para protegerlas, que no se golpeen Estén muy cuidados. cuidadas, más que hoy en día, una boya de madera, una olla, son bollas costosas Y está bueno tener el, cuidado, el, cuidado, el mayor cuidado posible Acá por ejemplo tenemos un bolsito plano, bolsito excelente en realidad para todo tipo de pesca Lo bueno es que viene con base rígida, entonces...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 después tenemos algún bolsito más chico, para aquel que no, no le gusta llevar tanto que va por ahí a la laguna, lleva olla más chicas un bolsito con división interior, en medio también, puede meter 5 o 6 líneas tranquilamente laguneras y se va tranquilo con un bolsito más cómodo, más liviano, más práctico eh, tenemos también el modelo Pejerrey, el tech. Es un bolso que vino con divisiones, es un bolso amplio, siempre apuntamos a que tener buena capacidad, más que uno que lleva bollas grandes para el río, está bueno tener buena capacidad. Este bolso en particular tiene un bolso eh, interno que se puede desprender y es impermeable para aquel que quiere llevar el pescado en una bolsa aparte eh, o todo lo que está mojado, esto le va a permitir que el bolso quede intacto, y no se percuda. Está muy bueno, tiene bolsillos amplios adelante, a los costados para llevar los files para llevar accesorios y después acá tenemos otro bolso más de techo este modelo es el Magnum es un bolso también, como les decía con el tema del plano es un bolso amplio, que lo pueden usar también para pesca variada en general como verán, hasta tiene otro bolso adentro es un bolso bastante amplio tiene bolsillos de encima, bolsillos de enfrente, en los costados y además tiene una base termoformada, también es una base rígida que permite que el bolso se tropee menos que tenga mayor durabilidad y mayor resistencia. Todos vienen con reforzados en las costuras, en los cierres, la verdad que son todos de excelente calidad. Tenemos estos bolsos, tenemos algunos bolsos más, eh, así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, así que bueno, esperamos sus consultas, les mando un abrazo.